El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. El 22 de octubre eh, celebramos el día de la evangelización y nos preguntamos cuál ha sido la influencia de la religión, de las religiones, para crear buenas relaciones humanas y para crear progreso en la sociedad. Por respeto a la historia, debemos aceptar que con frecuencia el elemento religioso y las religiones han creado violencia y confrontación e incluso guerras. Con todo, eh, miramos a la historia y vemos que la contribución de las religiones ha sido muy positiva para la educación, la sanidad, el desarrollo, el bienestar de los pueblos. Lo que notamos también es que en la medida que Cualquier potencial humano, como la razón, la ciencia, o la fe, la religión, o la cultura, se radicaliza, entonces crea división, y cuando se integra, entonces crea bienestar eh, y buenas relaciones. El bienestar y la sabiduría del ser humano eh, viene cuando desarrollamos todo su potencial de forma integradora e eh, inclusiva. Cuando hay desproporción o radicalización, entonces todo nuestro potencial puede servir para crear violencia e incluso eh, malestar y sufrimiento. Que la religión y la ciencia sirvan al ser humano para crear mejores relaciones humanas y un mundo más solidario. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur la editorial.